Hola, el día de hoy te voy a enseñar a crear subtítulos como los que ves aquí de manera súper rápida y sencilla en Premiere espero te guste Hola, ya estamos aquí en el ordenador y digamos que tenemos nuestro video ya listo ahora lo único que nos falta es poner los subtítulos para ello nos vamos a donde tenemos el proyecto nos vamos aquí y le damos en crear un elemento estando allí le presionamos en subtítulos y le damos en abrir subtítulos verificamos que concuerde con la tasa de frames que tenemos y con la anchura y altura de nuestro video después de ello le damos en aceptar bueno estando allí le damos aquí y lo arrastramos a nuestro video lo ensanchamos para que concuerde con la duración de nuestro video y le damos doble clic para que nos dé las opciones de edición y creación de subtítulos. Nos enganchamos para tener más comodidad y al igual que aquí. Después de eso, antes de empezar a escribir el texto, te voy a mostrar las opciones que tenemos. Entonces, lo primero de esto es las alineaciones que tenemos a la izquierda, en el centro y a la derecha. Las opciones de texto, entonces tenemos en negrilla, en cursiva o subrayar. Y por último, poner música o notas musicales podemos cambiar la fuente desde aquí eligiéndola esta fuente y podemos elegir los pesos de la fuente desde aquí otro que podemos hacer es eh, alterar su tamaño por si queremos que sea más grande o más pequeño después de esto podemos modificar el fondo del color desde aquí lo seleccionamos y desde aquí podemos cambiar el color por ejemplo un rojo pero si no nos gusta el fondo podemos disminuirle la opacidad a la mitad o a lo que queramos o inclusive a y dejar sin fondo también podemos cambiar el color de texto seleccionándolo y dándole aquí y si no nos gusta podemos cambiar de color también tenemos el borde. Vamos a seleccionarlo desde aquí. O dejarlo sin o vacío. Bueno, después de esto, la opción que tenemos es dónde queremos que se ubiquen esos subtítulos. si En la mitad, arriba, a la derecha, en la mitad, a la derecha aquí o abajo en el centro ya habiendo entendido las opciones que tenemos disponibles ahora sí podemos poner el texto en mi caso yo creo un Word para ahorrar tiempo y aquí escribe el texto entonces lo copiamos quitamos este y lo pegamos para añadir otro texto entonces le damos en agregar subtítulos de esa manera copiamos el texto que necesitamos Y volvemos a hacer el mismo proceso después de esto lo que vamos a hacer es modificar las duraciones entonces para esto lo que hacemos es reproducir nuestro video y escuchar, escuchar hasta donde tiene que ir y para modificar las duraciones del video podemos correrlo de esta manera De esta manera Bueno, de esta manera se crean subtítulos Espero que te haya gustado bastante Como sé que te ha sido útil este video Te invito a ver mi canal Y estos dos videos que ves aquí